Es el retrato de un joven que sabe lo que quiere. Es un estudiante atento, que se prepara para el futuro. Escribe la columna de deportes para el periódico escolar. Y es miembro del equipo de natación académico. Trabaja mucho, entrena duro, pero sabe disfrutar de la vida. A pesar de estar tan ocupado, no descuida aspectos tan importantes como llevar una dieta saludable... cuidar su dentadura, cepillándose los dientes después de cada comida y acudiendo al dentista regularmente. Él sabe lo que quiere y va por el buen camino. Anuncio del servicio público patrocinado por la Sociedad Dental Local y esta emisora.